Por un lado, veíamos la tranquilidad de parte de, del fiscal Tarek Williams Saab y aparentemente la tranquilidad de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir, bueno, de todos esos vagabundos ahí para abajo con respecto a las investigaciones que está haciendo la Corte Penal Internacional. Pero resulta de que hay otra, hay otra pata que le nace al cojo. Y es que no solamente está la Corte Penal Internacional, no solamente están las ONGs, Comunidad Internacional, también está la Organización de los Derechos Humanos. Y aquí comienza a dar la vuelta a la película. Yo diría que la cosa se está calentando y que aquí de comprobarse esto lo que hace es aligerar más para que se dé una respuesta muy pronta con respecto a los delitos de lesa humanidad que está cometiendo la dictadura de Nicolás Maduro contra su pueblo digo contra su pueblo porque independientemente sean afines al chavismo o no sean afines al chavismo son venezolanos y esto coge otro rumbo se calienta el tema sobre los delitos de lesa humanidad y esto podría ser un duro revés para Maduro ante la Corte Penal Internacional ya que el último informe de la ONU sobre Venezuela habla de cómo fueron las torturas y quienes integran la cadena de mando de la dictadura que las ordenó Se dio a conocer el modo superandi y las estructuras jerárquicas de los organismos acusados de violaciones a los derechos humanos al mando de Maduro Como asfixias, golpes y descargas eléctricas que eran los abusos habituales de acuerdo con el seguimiento puntual que se le ha dado a esto, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó este martes su tercer informe anual en el que denuncia los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, o sea, al mando de él. Los informes arrojan que el funcionamiento de la cadena de mando y el modus operandi de la Dirección General de Contraligencia Militar, de DGCIN Y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN No solo Maduro, oígase No solo Maduro en el SEBIN Varios testigos entrevistados por la misión Confirmaron que el diputado oficialista y número 2 del chavismo La otra joya de la corona, Diosdado Cabello También tiene una ascendencia importante en el organismo Sin embargo es Maduro quien tiene la facultad para nombrar a los directores generales de ambos organismos. O sea, al parecer en, el, en la sin tiene mucho mando, mucho más mando maduro, pero en el SEBIN tiene mucho más mando diosdado. El caso es que ambos están cometiendo, según eh, los últimos reportes, ambos están cometiendo delitos contra los derechos humanos y delitos que pueden ir a causa como delitos de lesa humanidad esto es delicado porque esto es un duro revés para maduro y la cúpula su dictadura porque aquí puede volar mierda para el zarzo pero antes los invito a que se suscriban al canal leen like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales háganos saber sus comentarios porque gracias a esos comentarios seguimos acá dando lora pero hablando con la verdad. No importa que hagan así, que hagan así, háganos sus comentarios, que día a día nosotros estaremos pendientes para dar la información de lo que realmente está pasando sin ser amarillistas. Según testigos que hablaron con la misión, dijeron que Cabello ostenta relaciones de confianza con los funcionarios del SEBIN, en especial con Gustavo González López, actual director general del organismo, y con Carlos Calderón Chirinos, otro alto mando del servicio. Ahorita que ustedes se van a dar cuenta quiénes son este par de joyitas. Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, aseguró que Maduro, oiga, escuchen bien esto, aseguró que Maduro decidía ¿Quiénes serían torturados? ¿Quiénes permanecerían detenidos y quiénes serían liberados? Maduro, vale bien, guarde son su disco duro. Las torturas eran ordenadas en su mayoría, ahí aparecen estas dos joyitas que le decía, por González López y Calderón Chirinos. Si los agentes del SEBIN se negaban a participar en los actos de tortura, Calderón Chirinos los golpeaba para intimidarlos y hacerse respetar. Desafortunadamente cuando uno encuentra al enemigo amarrado, pues uno habla duro. El director general de la EGCIN desde el 2014, Iván Rafael Hernández Dala, progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones internacionales. Oígase bien, por violación de los derechos humanos. O sea, esto es una joyita. Ya que aparece uno que este sí, la sola mirada le causó no miedo. El teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexander Enrique Granco Arteaga. No se le olvide que Granco apareció desde los momentos de invasión militar que iban a hacer tal La operación Gedeón, ese fue uno de los torcidos de ahí. Y ese Granco quien dirige su propio grupo En la Dirección de Asuntos Especiales DAE -E, Es considerado como uno de los funcionarios Quien actúa con mayor crueldad En las violaciones de los derechos humanos Habla la gente que es un sanguinario De aquí a Pekín Fuentes de la misión dijeron que Granco Arteaga También depende directamente de Maduro Oiga otro hijo que le aparece a Maduro Y pensar que todos son bandidos qué cosa tan brava Una de las prácticas Habituales del SEBIN era mantener al detenido incomunicado durante horas, días o semanas En algunos casos se trataba de desapariciones forzadas de corta duración Su paradero permanecía desconocido entre un día y 12 semanas Un ex agente del SEBIN declaró que el servicio también tenía casas seguras o clandestinas En todos los estados de Venezuela, generalmente en zonas remotas que eran utilizadas como centro de detención clandestinos. El modo operandi del SEBIN era interrogar a los detenidos, oígase bien, sin abogados, y no les permitían el contacto con ellos. Les preguntaban sobre sus conexiones con políticos opositores, su participación en protestas públicas, su recepción de financiación internacional o su participación en supuestas conspiraciones u otros delitos contra el régimen. O sea contra la propia dictadura Aparte eran obligados A filmar declaraciones Bajo coacción o tortura En las que se incriminaban En actos que ni siquiera Habían cometido Ustedes se acuerdan cuando la amnistía Que supuestamente Maduro perdonaba A 30 opositores y, y a uno de esos le dijo Usted sale pero tiene que Antes de salir tiene que grabar y decir Maduro es nuestro presidente Arriba Maduro Y si no otra vez para adentro y a darle palo Ustedes se acuerdan de eso, no? La línea era actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos Posiciones de tensión denominadas Oíjase bien, esto, era, esto me hace acordar de los campos en Cracovia Por allá, por los lados de Polonia cuando la época nazi Posiciones de tensión denominadas la crucifixión Que eran brazos extendidos y esposados a tubos o rejilla Y el pulpo un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos, asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua, golpes a veces con un palo u otros objetos contundentes, descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo, amenazas de muerte o de violencia adicional, amenazas de violación contra la víctima y sus familiares inversa no desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas estar encadenado durante largos periodos de tiempo o sea si ustedes miran esto esto ni siquiera con un animal se hace según los análisis demuestran que el estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país al hacerlo se están cometiendo graves delitos de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos. Cuando se habla de disidencia no se está hablando solamente de los que han decidido salirse del chavismo. Se habla de todo aquel que piense diferente, que actúe diferente, que hable diferente a lo que esos... No sé cómo llamarlos, a lo que esos señores, esos bandidos pretenden meterle a la gente, adoctrinar a la gente, todo aquel que esté en contra de ellos pierde, vuelvo y digo, eso era como lo que decía Fidel Castro enseñándole a Chávez y Chávez a la vez a Maduro no hay que acabar con la pobreza porque cuando se acaban los pobres, el pobre cuando consigue plata se vuelve de derecha. Entonces deja de ser el, el sumiso de esa dictadura, de esa tiranía. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley. Es hora de poner en cintura a estos bandidos y esto va a servir para que la Corte Penal Internacional Tome cartas en el asunto reuniendo no solamente lo que ellos están investigando, sino lo que más los que las demás entidades han recaudado para así darle fin a estos vejámenes y a estas barbarias que está cometiendo esa dictadura del de señor Maduro. Ahí les dejo esa perrita. Hasta una próxima oportunidad.